Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero canino de presas canarios Curto kennels Hoy voy a relatarles eh, una historia muy interesante. El, el origen del perro de presa canario, eh, estudiarlo en su profundidad es muy complejo, mucho más de lo que muchas personas imaginan. A veces me preguntan, y claro, responder así y simplificar, pues no se, entiende, no se entiende nada, o no se va a entender nada. En 1978 se publicó un libro que tengo aquí, eh, titulado Natura y Cultura de las Islas Canarias. Primera edición, 1978. Estando en Tamaimo, que ya lo he dicho muchas veces, que es cuando yo empecé como profesional del perro de presa, o sea, eran mis primeros pasos, es cuando apareció este libro. Y es un libro que intenta, me parece que no con mucho éxito, sobre todo en determinadas partes. Me di cuenta cuando yo compré el libro, en recién salido del horno, como, como quien dice, pues la parte que toca de los aborígenes, del origen de la, de la cultura aborigen, del, no se especifica muy bien la diversidad de pueblos, la, la diferencia que había entre los pobladores de unas y otras islas. Bien, entonces, eh, recuerdo que, localice, leyendo el libro, me encontré con una fotografía de un perro, ahora lo van a ver, aquí abajo se ve un perro de presa, si el libro fue publicado en el 78, quiere decir que ese perro había nacido unos años antes del 78. Eh, yo me quedé muy sorprendido porque no había perros de presa y dice en el pie de foto el perro bardino procede de la época prehispánica bueno época prehispánica este perro este tipo de perros Mi esposa Mercedes Guillén Rodríguez estaba ejerciendo como profesora interina en Tamaimo. Por eso estábamos en Tamaimo, noroeste de la isla. La gente de aquí sabe en dónde está Tamaimo, la gente que no es de aquí pues no sabe en dónde está Tamaimo, a no ser que hayan estado de vacaciones aquí. Pero lo localizan rápido. Eh, entonces, yo se lo comenté a mi mujer y le dije, mira tú lo que dice aquí. Y resultó ser que uno de los autores del libro, que son seis, me parece, siete, cada uno de ellos se encarga de una parte. Eh, entonces, mmm, lo, si no recuerdo mal, se apellidaba Martín. Y el nombre, pues no me acuerdo. Ahí viene un Martín de primer apellido y luego hay otro señor que se apellida Martín, de segundo apellido. Entonces lo llamamos por teléfono, vivía este Martín en San Juan de las Ramblas porque mi mujer me dijo que él lo conocía, en alguna asamblea, en algún sitio habían coincidido. Este señor con la esposa, que también era profesora de GB, lo mismo que este Martín, era coautor del libro. Entonces lo llamamos por teléfono, y pues muy cordialmente nos, nos dijeron que sí, que fuéramos por su casa allí en San, Luca, digo en, en San Juan de la Rambla y para hablar del, del tema este yo se lo adelanté un poquito, ¿no? le hablé de lo que se trataba. Entonces, una vez en su casa, pues le mostré el libro, la página donde estaba y origen aborigen entonces yo le expuse con arreglo a mis conocimientos de la época que yo no tenía nada que ver con el libro ni estaba especializado en nada, como ahora tampoco pero sí que tenía bastantes conocimientos por lecturas mmm, Viery Clavijo y Alonso de Espinosa y algunos autores ya yo conocí algo, alguno de ellos no en profundidad como posteriormente, pero sí entonces, eh, el hombre se quedó muy sorprendido y yo le argumenté que ese perro no tenía nada que ver con los aborígenes. Eh, entonces, en el curso de la conversación, estuvimos como hora y media o así, me dijo, después de yo hablarle mucho de los perros majoreros, de los perros de presa, de los podencos y tal, y él me, me dijo que si no me importaría dar unas charlas en colegios sobre este particular y yo le dije que no tenía ningún inconveniente. Pero nunca me llamó. Bueno, y ahí quedó la cosa. Eh, posteriormente, no recuerdo cuánto tiempo después de este hecho, eh, me visitó Rafael Oropesa, y yo, re, si no recuerdo mal, yo no conocía a Rafael Oropesa. Esta fue la primera vez que traté con él. Y me trajo una fotografía de un perro, de presa, no esta fotografía, otra fotografía, pero del mismo perro. Eh, él no sabía muy bien de dónde procedía el perro, no recuerdo, pero me parece que él no, igual conocía al propietario, que ahora hablaré de él, no me acuerdo muy bien porque hace tantos años, pero sí me acuerdo del hecho. Entonces, al ver yo la fotografía del perro, pues dije, este es el mismo perro del libro. Bien, pues... Ahí quedó la cosa. Y al cabo de... sería en el 78, 78 ya casi 79 probablemente, no 78, porque la primera camada de perros de presa sí, fue en el 78, la primera camada de presas que yo saqué fue con Bobby Piva y la perra que yo me quedé era Tamay. Entonces en una de esas se me presentó un señor al que yo no conocía de nada. Y era de aquí, de la, de la laguna, de un barrio que se llama Las Mercedes. Entonces resulta ser que este señor era el dueño del perro de la fotografía. El por qué se llamaba. Claro, para mí eso era un gran descubrimiento. Porque digo, mira, aquí hay un perro de presa. Eh, yo calculé que tendría el perro ese como 6 o 7 años entonces estuvimos hablando del perro y me dijo que le hiciera una visita cuando quisiera pero cuando yo lo llamé para visitarlo y lo visité al cabo de poco tiempo, poquito el perro no lo tenía, el perro había muerto y seguramente ya que había muerto de, de viejo no tenía el perro ya el perro lo tenía atado a una finca allí en las Mercedes, un poco más arriba en un árbol como se tenían los perros y todavía hay personas que los tienen así, ¿no? amarrados con una cadena lo tenía bien cuidado, sí porque estaba bien de carnes no, estaba bien cuidado pero el típico perro de campesino entonces, eh, bueno eh, y no sé si fue en esas fechas o cuando me visitó en Tamaimo, lo del perro quedó ahí, pero él me habló, hablando de perros de presa que no había, él venía y cuando yo le enseñé la perra mía, Tamai, una cachorra, no sé la edad que tendría, seis o siete meses o por ahí, pues se empeñó en comprarme la perra, que se la vendiera. Y yo le dije que no, que no, podía, que no podía vendérsela, que no se la iba a vender porque... Y él estaba dispuesto a pagar, que le pidiera. Y le dije que no, que la había dejado yo para, para reproducir. Y yo no sabía si sacaría otra camada o no, con Bobby Piva si la cosa iba a ir bien o no. Total que entonces hablando, me parece que fue ahí en Tamaimo, me habló de un señor mayor, ya entrado en años que vivía en general Mola, en Santa Cruz, en la parte alta, cerca de la cárcel. Pero él no, me parece que él no conocía a este señor personalmente. Eh, pero de él me habló, que tenía unos perros de presa. Y este señor se llamaba Silverio, Silverio Mesa. Y se le conocía por el marmolista, porque este señor, antes de jubilarse, tenía un taller de marmolería. Eh, por lo visto allí pues, vendía mármol o lo que quiera que fuera y no sé qué otras, otras cosas hacía. ¿no? Entonces, bueno, despedía a Guillermo, se quedó ya como Guillermo de las Mercedes, yo siempre ya le he llamado Guillermo de las Mercedes y yo pues ansioso por conocer a este señor que tenía esos perros de presa entonces un día me fui a visitarlo solo y preguntando por aquella zona pues hubo un señor que me dijo uh, había personas que no lo conocían eh, pero yo un señor dice sí vive ahí ahí en esa casa llámelo usted ahí en el timbre él tiene que estar por ahí le di las gracias, me acerqué a la casa, toqué el timbre y nadie abría. Entonces, me dijo este mismo señor que estaba pendiente de lo que yo estaba haciendo, dice, llámelo por la parte de atrás, por la puerta de la casa, la lateral, aquí en esta otra calle, porque la casa da esta calle de aquí. Entonces fui por el otro lado y llamé y toqué en la puerta y me abrió tardó un poquito, se demoró un poquito, y me abrió un señor ya de ochenta y pico de años, eh, le dije a lo que iba, que me habían hablado de él, un señor de las Mercedes, dice, ah, sí, sí, pase, pase. Este señor ya estaba un poco limitadito en sus movimientos, cuando hablaba, yo no sé si era, si era lo que se llama, era tartamudo, lo que aquí se llama tartaja, ¿no? Y yo no sé si él era así, también de joven, no lo sé, pero el hombre tenía sus dificultades para hablar, se trababa. Me dijo, pase, pase. Y entonces este señor estaba allí, eh, en aqu... tenía un patio con unas, unas helechas colgadas allí, colgando, muy bonitas, el hombre estaba feliz con sus helechas, me estuvo hablando de esas helechas, eh, y luego me hablaba de los conejos, que tenía él allí, de gigante de España, de gigante de Flandes, era un hombre muy aficionado a los conejos, pero nada, tenía unas conejeras allí con los conejos, y me explicaba que sacaba crías y que luego los vendía y tal. Y entonces me, me enseñó, tenía allí en un rincón un par de perreritas, y tenía los perros de presa. Tenía la perra laica, un hijo y una hija de laica, adultos ya, adultos, eh, Manolo y Troika. Bueno, pues estuvimos hablando con, allí, de, de, bueno, el hombre me contaba historias de los perros y tal, del tiempo de las pechadas, de la calle de los molinos, donde estaba el curtido, curtido era... Eh, por lo visto, un taller grande donde curtían pieles de reses del país. Y entonces, bueno, pues ahí quedó la cosa. Yo conocía ya a Polo Acosta, cuando yo lo visité. Tengo que hacer memoria de todo esto, porque no lo tengo yo. Y yo ya conocí a Polo Acosta, que me había hablado del curtido y de que allí peleaban, pechaban perros, cuando ellos eran jóvenes y me menciona a distintas personas, de la época, gente joven. Entonces, eh, cuando yo me despido de, de este señor Silverio Mesa, quedé en volver, y le hice una visita, ah, mencionó de que esos perros venían del Marruecos, de un señor que peleaba perros, Entonces, eh, Polito, un señor que se le conocía por el Polito. Entonces, visité a Polo Acosta y le dije esto, que esos perros, eh, yo ahora, el tie los tiempos es los que manejo mal, porque a Polo Acosta lo conocí yo ya estando aquí. Y Guillermo, Mercedes, digo, Guillermo de las Mercedes me visitó allá en Tamaimo. Entonces... Yo conocí a Polo posteriormente, posteriormente a Silverio Mesa. Sí. Entonces, cuando yo conocí a Polo Acosta, que ahora les relataré cómo conocí a Polo Acosta. Eh, vamos a dar un salto atrás. O puedo seguir, puedo seguir. Ya hablaremos de cómo conocí a Polo Acosta porque tengo que meter ahí a distintos personajes. Entonces yo le di a Paul, le hablé a don Poño, a Polo Acosta de que este señor de general Mola, que tenía unos, unas, unos perros de presa, una perra ya mayor, y un hijo Manolo, y una hija que era troika. Y le dije que, que me había dicho este señor que esos perros venían de un tal Marruecos, de un señor que se llamaba Polito que trabajaba de boyero en la Granja del Estado. Eso de la Granja del Estado ya desapareció hace muchos años, era una granja de cultivos experimentales del Estado. Y, y aquello se convirtió luego en el Parque de la Granja desde hace muchos años. Y la Granja del Estado se la, la pasaron a una zona aquí, eh, por debajo de lo que llaman el portezuelo, y don Polo Acosta vivía en una casa por encima de la carretera eh, ya muy mayor. Y la, la casa esa se la tenían cedida de favor el, el cabildo insular de Tenerife. Y allí vivía con su esposa y un perrito cruzado de algo de boxer. Bien. Entonces cuando yo le dije lo, de, lo del perro de... Del, el quebrado de Polo Acosta. El Quebrado no, el, el Marruecos, porque tuvo otro que se llamaba el Quebrado. Eh, me dijo, no, no, no, no, no. Este señor no tenía perros de presa. Y del, del, del Marruecos no hubo descendencia, porque yo nunca permití sacar crías, sí que me lo pidieron, dice, pero yo nunca permití ponerle perra ninguna. Y el perro murió por debajo de donde yo compré la finca donde estamos viviendo, donde monté todas las instalaciones, en un, en un nogal. En el tronco tenía una cadena, según me comentó por la costa, y allí murió de viejo, ya con 12, 13 o 14 años, pero que nunca cubrió ninguna perra. Y entonces el hombre muy, muy indignado, porque era un hombre que se acaloraba enseguida, tenía un temperamento tremendo. Eh, me tiene que llevar ahí a ver a este señor porque este señor no tenía yo le dije quién era, como se llamaba, sí, sí, sí, yo lo conozco pero este señor no tenía nada que ver con los perros y él nunca estuvo en pechadas y el Marruecos nunca cubrió perras usted me tiene que llevar a verlo eh, a ver que lo diga delante de mí la primera vez que visité a Polo Acosta iba en silla de ruedas y le habían cortado una pierna por encima de la rodilla, habían empezado cortando por los dedos, porque tenía diabetes y tenía problemas circulatorios, y entonces había llevado una vida también un poco de excesos con el alcohol y el tabaco, y era un hombre, pues bueno, cualquier persona le puede ocurrir, pero suele, parece ser que son dos factores que influyen. ¿no? Bueno, lo cierto es que le cortaron una pierna por encima de la rodilla. Y luego, pues, siguieron cortando los cirujanos. Y luego fueron a por el otro pie, y luego fueron por la otra pierna, y se quedó sin piernas. Iba en una sillita de ruedas. Entonces me dijo, lléveme usted allí. Entonces lo puse en la silla de ruedas. Lo monté en el coche y nos fuimos a ver a don Silverio Mesa. Llamé por detrás, abrió la puerta. No, fue ese día, fue por delante y salió por delante, sí. Eh, por donde yo le tocaba el timbre. Entonces le dije, mire, ustedes se conocen. Y Silverio Mesa dice: No. No, no, no conozco a este señor. Y entonces Polo Acosta se puso así, erguido, farruco, como se suele decir. ¿no? Dice, yo soy, dándose así en el pecho, dice, yo soy Polo Acosta. El que normalmente conocían por Polito, cuando yo era joven. Y usted le dijo a este señor que usted tiene ahí unos perros de presa que son descendientes del Marruecos, y el Marruecos nunca cubrió ninguna perra. Bueno, allí se armó una trifulca, el hombre le temblaba la voz, no se atrevía a hablar. Y en una de esas ya, don Polo Acosta me dice, vámonos. Efectivamente, nos fuimos. Me parece que yo ya no visité nunca más a, a Silverio Mesa, porque yo lo había llevado antes de eso, sí. Antes de eso, ya relataremos, cuando vayamos a hacer eh, un, un análisis de la vida de, de Silvio Mesa y de sus perros. Retomemos ahora lo del perro de Guillermo de las Mercedes y el del libro. Era el mismo perro y nada tenía que ver con los perros de los aborígenes. Este perro era probablemente, pues yo qué sé, producto de... Un, cruce, que todavía de vez en cuando se hacía algún cruce por aquel recuerdo que había de las pechadas, pero ya lo que era el perro de presa, los perros de las pechadas y todo eso ya había desaparecido. Pero había algunos, se hacía algún cruce, ¿eh? muestra de ellas perras, de ahí de Silverio Mesa, que nunca supimos realmente de dónde venían, porque él tampoco, yo pienso que él no sabía, Silverio Mesa nunca me explicó a mí de dónde venía el el Manolo y, y la Troika, pero hablaremos de él ahora. Entonces, quiero decir con esto que en los libros, con frecuencia, se, se hay mucha mentira en muchos libros, de historia, de arqueología, de todo, porque eh, también... Eh, se ha hecho eh, descender el perro de Ganao Majorero de los perros de los aborígenes, que ya lo tocaremos, pues que yo ya lo he hablado, y eso no tiene nada que ver con los, con los aborígenes. Los perros de los aborígenes, como ya yo he explicado muchas veces, hay referencias en libros de los primeros historiadores de Canarias, Alonso de Espinosa, eh, Núñez de la Peña, eh, eran de un palmo en alto, que los aborígenes llamaban cancha, que las, los naturales criaban, eran perros pequeñitos, por lo visto parecido a lobos, o sea que tenía las orejas erguidas, eh, de pelo corto, fino, y, y eran pequeñitos, y parece ser que, a mí me da la impresión que, no se utilizaban ni siquiera como perros careas, per, perros como para, para conducir al ganado. A mí me parece que no. No sé, yo publiqué en, en mi libro que esos perros mmm, los utilizaban también, pero después reflexionando sobre eso, esos perros tan pequeños para, hombre, no lo sé, eh, el tipo de pastoreo que llevaban a cabo los, los aborígenes en las distintas islas, pero donde únicamente los había ese tipo de perros están los documentos Tenerife y Gran Canaria. Entonces, mmm, digo yo, en el libro este, Natura y Cultura de las Islas Canarias, esta edición no es del 78, es del 89, 87. Hubo dos ediciones, en 1978, Cartoné, pone aquí, 1978, edición de lujo, y en el 87, Rústica. Esta. Yo, a este señor Martín, con la esposa delante, y mi esposa también, en la conversación que tuvimos, muy cordial, muy amable, que me, me dijo... Me, me pidió si yo podría darles unas charlas porque yo conocía a ellos, no conocían de perros entonces, mm, leyendo yo este libro sobre todo la parte de los aborígenes eh, de la conquista posterior a la conquista de cómo se cruzan aborígenes con conquistadores eh, este libro es de la época de Cubillo del cubillismo de este independentista nacionalista guanchista que quería que la población canaria eh, hablara eh, bereber eso lo dije hace poco en un eso no me lo invento yo eso es de dominio público este señor que era nieto por una rama de, de alicantino y por la otra rama era nieto de gaditano o sea que este señor de aborigen tampoco tenía nada era, estaba muy estaba influenciado sobre todo por Secundino Delgado, un canario de final del siglo XIX, que habitó mucho más en América, en Cuba, en Argentina, yo tengo aquí una pequeña biografía que compré hace muchos años, y claro, en aquella época era la época de la independencia, de, o sea, de, de la balcanización de Hispanoamérica, y la última isla, digo, la última, eh, diríamos, eh, provincia española, porque España era todo, la España que es cuando realmente fue España. Era la España continental y la España de ultramar. Entonces, bueno, Cuba, eh, Puerto Rico, fueron las últimas que se independizaron. Eh, eso fue, todo un, una cosa inconcebible, todo lo que, cómo fue aconteciendo, para eso hay que estudiarlo y en eso no voy a entrar yo, porque hay especialistas para ello. Eh, entonces... Mm, en este libro se respira eso, lo cual quiere decir que el, el, el, la mis, las mismas inexactitudes con respecto a este perro que dice un perro aborigen, pues uno cuando lee ese libro, sobre todo la parte de los aborígenes y posterior a los aborígenes, o sea, la conquista, la colonización, el reparto de tierras, pero es, es todo por fragmentos, fragmentos muy pequeños. Yo he leído textos, textos que son de otro corte totalmente, Viera y Clavijo eh, es 18 y 18, 19, siglos, 18 entre, o sea, muere en el siglo XIX, ¿no? y hay muchos más textos, pero que no tienen ese tufo a, a, a nacionalismo, a guanchismo, entonces, yo me acordé en aquella época, me acordaba, porque a mí me chocó mucho cuando yo vine de Barcelona recién casado con una chicharrera, que una chicharrera es una joven de Santa Cruz de Tenerife, no de Tenerife, sino de Santa Cruz. Aquí chicharrero se le llama a los de Santa Cruz, porque parece ser cuando Santa Cruz era mucho más pequeñito, que la gente vivía más concentrada cerca de la costa, del mar, que eso ha cambiado muchísimo, se ha construido muchísimo, ya, ha... bueno, pues comían el pescado que llaman chicharro, se comía la, la, la población de pocos medios económicos, comían mucho pescado llamado chicharro, ¿no? pescado azul, muy bueno. Y lo, de los primeros pescados que comí cuando vine recién casado al barrio de la salud, eh, que estuvimos un, seis meses en casa de mis suegros, pues sí, comí chicharros muchas veces, fritos, empanados y, y muy buenos. ¿no? Eh, bueno, pues es una chicharrera o un chicharrero de Santa Cruz. Entonces, eh, ese tufo que da este libro, y yo vi en la Escuela de Magisterio, en la calle Heraclús Sánchez, cuando llegamos de Barcelona, que tuvimos que ir a la Escuela de Magisterio por alguna razón, que es donde estudió mi mujer, Magisterio, por las paredes dentro y fuera, pero sobre todo dentro, fuera Godos y fuera Godos, y todo era una cosa horrorosa, que me quedé yo, que soy peninsular, pero que yo no, no sabía muy bien a qué venía todo aquello. ¿no? Luego me fui enterando, ya me, me fui aclimatando ¿eh? y me fui culturalizando y he ido comprendiendo un montón de cosas. Pero eso se ha ido perdiendo. Pero lo que iba es que ese libro, los autores se habían educado, habían estudiado magisterio ahí, los que hubiesen, porque a lo mejor alguno de ellos no. Eh, a lo mejor estudió filosofía y letras, no lo sé. Pero probablemente o sea... Y el ambiente estudiantil en la escuela de magisterio era en contra de los peninsulares, en contra... Dice, no, aquí se le llama Godo al que, al que es un enterado, al que se las da de tal. No, no, no, no, era joda, fuera Godo, fuera, fuera Godo. O sea, el peninsular fuera de aquí. Eh, eh, y bueno, eso pues ha ido ha ido enfriándose, pero en aquel entonces, en el 78, 79, 80, eso se respiraba porque era la época cubillista. Eso, afortunadamente, ha ido desapareciendo, todavía quedan algunos, algunos eh, con la cabeza poco bien, o sea, de un nivel cultural bastante bajo. Aunque alguno que otro, que yo he escuchado, eh, escriben, hay un señor que yo vi una entrevista que le hacen en televisión, eh, es escritor, por lo visto, y docente, y dice que en la escuela él hace todo lo posible para inculcar a los niños ¿eh? lo del independentismo. Y digo, por, pobrecito hombre, ¿en qué época se ha quedado? De, de secundino delgado, ¿no? Y de cubillo, por favor, y de cubillo. Cubillo que, que, que, que ha vivido en este siglo XXI eh, con esas ideas que yo no digo que cada cual no quiera tenga amor por su tierra y por lo autóctono. Pero esos planteamientos, al menos para mí, eh, que he leído mucho de Canarias y mucho de Cataluña, yo tengo la historia de Cataluña en catalán, tengo la historia de Vascongadas, o sea, tengo la historia de Andalucía, tengo dos o tres historias de España, he leído mucho sobre, sobre España y sobre... Bueno, y eso es que, no sé, me recuerda... Aquello de aquel escritor español del siglo XIX que decía filosofía de campanario, ¿no? Esto es una filosofía de campanario enfermiza, absurda, que se está viviendo ahora mucho en Cataluña, en la tierra de donde yo procedo, eh, pero la verdad es que es muy triste, ¿no? ver esto y que esto se le está inoculando cuando estamos en el globalismo, digo, en la globalización. y No, no, no. El otro día estaba escuchando todavía un señor también una entrevista que le hacían de que también no se le veía mucho nivel cultural, pero bueno, eh, hablando también de la independencia, porque y tenía un apellido portugués. Y yo digo, ¿y estas personas eh, cómo, cómo ven el mundo? Bueno, pues el que me tiran ese perro de presa sin previas averiguaciones haciéndolo descender del perro aborigen lo mismo que hay un interés enorme por, por el aborigen que se cruzó que si no se cruzó que si, que si el porcentaje, que si en la gomera hay más porcentaje, que si el cromañoide, cromañoide eh, que en la gomera se conserva más y yo digo, vamos a ver ¿Y por qué no se paran también a analizar cuánto tienen de peninsulares, de portugueses, de andaluces, de catalanes, eh, de yo qué sé, de, de castellanos y, y de otros sitios, de genoveses? No, todo está en lo aborigen, pero vamos a ver. Pero si el aborigen no existe. El aborigen es no solamente la cuestión genética, que tampoco son. No hay familias aborígenes aquí. ¿Desde cuándo no hay? Aquí tengo un libro, por ejemplo, muy interesante, que me parece que lo he mencionado alguna vez. Eh, ensayo para un diccionario de conquistadores de Canarias. Y ahí viene una lista de diccionarios de la A a la Z. Muy interesante, muy interesante. Y al final hay un párrafo que yo lo tengo subrayado, que dice ya que en el 1525 la población, no recuerdo si se refiere a Tenerife, me parece que sí, en aquella época era fácil llevar un censo. Y dice que en el 1525, fíjense que la, la, la, la conquista de Tenerife terminó, que fue la última, terminó en, en 1496, en realidad terminó en 1495. Eh, pues dice que el 75% de la población era europea, básicamente española. Muchos portugueses también. Y en el repartimiento de tierras se ve. Y aborígenes de Gran Canaria, en el repartimiento de tierras se puede ver. Viene Canario. Cuando es portugués, pone portugués. Cuando es gallego, dice gallego. Y así sucesivamente, porque en aquella época se estilaba los que eran de Galicia, los que eran de, de, de Vascongada, los que eran de Cataluña, un señor, por ejemplo, eh, que Ponte, que venía de pon de puente en catalán, eh, que se estableció ahí en Garachico y allí montó su ingenio de caña de azúcar y bueno, sobre eso hay muchos datos. Y yo he estado en casa de, de ese señor hace muchos años por la cuestión de los perros que me llamaron porque querían adiestrar un perro, dos perros y no sé qué. Bueno, y allí estuve hablando con este señor, que era un señor como de 80 años, muy elegante el hombre, muy educado, y conocí a un hijo que trabajaba de croupier en el en un casino que hay en el puerto de la cruz, creo que es, es Casino Taoro. Bien, este señor al final acabó mal, pobrecito, porque no sé, algo le pasaría por la cabeza, que se pegó un pistoletazo y se suicidó. Eh, Baltasar Ponte, Baltasar Ponte. Este señor sí sabía de dónde venía. La mayor parte de los canarios no saben de dónde vienen, pero que vienen de fuera, mayoritariamente de fuera, digo, de, de la península ibérica. Que hay cruce con el aborigen, claro, y los estudios genéticos hoy en día lo, lo confirman, pero eso ya no lo dudaba nadie. Ahora, mucho menos de lo que se ha querido decir, porque cuando dicen que es el, el, el 48-50% de las familias, parte de ello tiene de aborigen, más otras cosas, de la península ibérica, la mayor parte de ellos. Bien, sobre todo españoles, andaluces, mayoritariamente y extremeños. Entonces, pues, oye, yo soy hijo de leones y de aragonesa, nacido y criado en Cataluña. Y yo, Castilla, la conocí de, de adulto, ya, de adulto. ¿Eh? Y yo me, me interesé mucho en buscar los orígenes, mis orígenes, dentro de la península ibérica. Después he, descubrido, he descubierto más cosas. Pero yo digo, ¿por qué? Una población que es de habla española, con su peculiar acento y algunas palabras de origen portugués, pero que todo, aquí tengo yo dos diccionarios del, del, del español que se habla en Canarias, los, los, los distintos vocablos que a veces son de origen portugués y a veces son, bueno, pero que son son interesantes, pero, pero vamos a ver, si mis padres eran andaluces, si mis padres, y muchas veces... Son descendientes 100% de, de peninsulares y han caído en esa patología de andar hurgando el aborigen. Hay que denostarlo, no. Pero que no hay aborígenes. En la familia de mi mujer hay aborigen, no Rosorama. Aunque ella no se ha apellido de por, por la rama más femenina. Pero bueno, pero ¿qué pasa? Mis hijos del primer matrimonio, cuatro hijos, van a empezar a buscar el aborigen y van a denostar el resto. Esas cosas pues se respiran en los libros de historia, que es lo que está pasando en Cataluña, y cuando yo vi, estando en Tamaimo, y yo era muy joven, entonces no tenía ni 30 años, cuando vi eso, pues la verdad es que me chocó mucho, ¿no? Y ese perro, en, las, en, la, en la última edición, en el 97, no lo habían quitado. Este señor Martín de San Juan de la Rambla, que no recuerdo el nombre ahora, pues, no sé si será uno, que es apellido Martín, y lo voy a buscar aquí. Ángel Martín Falcón Domínguez, este es el que de primer apellido es Martín, igual era este señor, no me acuerdo, si lo veo, no sé quién es. Solamente lo vi una vez cuando estuvimos en su casa y a la esposa también, que nos trataron muy bien, era gente muy educada, bien, y muy cordiales. Entonces, digo yo, ¿sacas una edición varios años después y no se hace una corrección? Porque ahora mismo voy a sacar el libro, en cuanto podamos, dentro de poco, el libro El perro de presa canario, que saldrá con el mismo título y subtítulo. El perro de presa canario su verdadero origen. No le voy a cambiar ni el prólogo, no voy a hacer otro prólogo de la segunda edición. No, lo dejo así. Ya lo entenderá el que lo lea, porque no pretende ser una obra literaria o un libro de historia o una cosa sesuda, porque yo, en primer lugar, que yo no soy ni escritor, ni licenciado en filosofía y letras, ni nada, soy un aficionado a la lectura que he procurado leer por interés, por curiosidad, por... Bien. Entonces, pero yo me he preocupado de, por lo menos, de corregir. Aquellas cosas que yo he visto que no son correctas, que no se ajustan a la verdad y no hay más verdad que la realidad. Entonces, ¿cómo es posible que varios años después aparece esta fotografía de este perro, después de que lo, lo, lo hablamos, largo y tendido? Pues la verdad es que eso confunde, porque a mí me han venido personas de aquí, de Canarias, a decirme no, no, no, no el perro de presa es de origen aborigen. ¿Cómo? No puede ser. Y todavía lo repiten algunas personas, después de haber leído mi libro, lo cuestionan, porque claro, lo leen en el libro este de Natura y Cultura de las Islas Canarias. Pero es que hay otro libro, de hace unos cuantos años, escrito por una verdadera autoridad, en una parcela de la cultura canaria, que no quiero mencionar, que ya se mencionará, donde se hace descender también el perro de ganado mejorero con absoluto desconocimiento. Por supuesto, porque si, si hubiesen hablado conmigo, hubiesen cambiado de opinión. Seguro, porque yo les hubiese argumentado con el perro vivo delante de las narices. Mire, este perro es un descendiente directo de los perros ganaderos españoles, punto, ya no peninsulares, no, españoles, porque eran españoles, no eran portugueses, en Portugal no había un perro autóctono de ese tipo, había de otros tipos, que ya tocaremos el tema cuando hable yo del perro de Castro Laboreiro, del cao de Castro Laboreiro, y verán de dónde viene el origen, de dónde procede, bien, entonces, en los libros de historia, lo que está pasando en Cataluña y en, y en Vascongadas, y en pa otros países, que no son España, porque nosotros estamos muy centrados en lo nuestro, pero hay gravísimos errores, por ejemplo, ya no hablemos en Hispanoamérica, y cómo se ha falseado la historia en Norteamérica y en Canadá, y en Hispanoamérica no hablemos, Latinoamérica, Latinoamérica, no, Latinoamérica era para dejar de lado... A lo hispano, a lo español, latinoamericanos se le inventaron unos señores europeos que no eran los españoles y siguen con lo de latinoamericano. Y hay estudiosos de la historia hispanoamérica. y cuando hablan de hispanoamérica dicen Latinoamérica, tanto españoles como hispanoamericanos y algunos de esos hispanoamericanos son hijos o nietos de españoles. Por ejemplo, el actual presidente de México, el abuelo, si no estoy equivocado, pero lo pueden comprobar, era cántabro, era de Cantabria, España, que emigró para allá. ¿Eso qué tiene de malo? Ni malo ni bueno. Simplemente que cuando uno oye hablar a este señor pues, ¿y yo qué quieren que les diga? me da, como se dice aquí, coraje y tristeza al mismo tiempo porque este señor confunde la realidad y eso está en los libros de texto de estos países como en el nuestro esto, y yo he estado viendo este libro antes cuando yo lo compré y lo he estado estos días repasando, y hay partes, sobre todo la parte esta, que se habla del Canario, incluso se le compara el español que se habla en Canarias, con el de la península, y la idiosincrasia, la forma de hablar, el talante, el no sé qué del canario, y se refiere mucho al campesino, y al campesino ese señor. Pero vamos a ver, si los campesinos de aquí son descendientes en su gran mayoría y en 100% genéticamente de españoles. Y estos señores, que son de aquí del terruño, vienen generaciones atrás de los españoles del campo. Y eso es lo que se habla aquí. Aquí tenemos el Teberite de don Francisco Suárez Artiles, canario, que murió ya, profesor de instituto, que escribió este libro, es el, para mí es una joya este libro, ¿no? Teberite es eh, topónimos de, de la lengua aborigen, pero no se saben los topónimos lo que significan, los nombres no se sabe lo que significan, no hay nada que nos lleve a comprender la lengua aborigen y además que no había una lengua aborigen entonces claro, nos encontramos con estos textos y esto se imparte, se ha estado impartiendo y esto lo han tenido como la Biblia en los domicilios, en las casas donde tienen niños o no niños y lo han leído y esto es como la Biblia ¿y qué es la Biblia? otra mentira, plagada de mentiras pero plagada de mentiras Entonces, bueno, pues este vídeo hoy termina aquí, que quede claro que ese perro era el perro de Guillermo de las Mercedes, de cuyo origen no se sabe nada, porque Guillermo me lo dijo a mí, porque yo lo visité en su casa, me invitó un vaso de vino de cosecha propia, me estuvo enseñando las vacas vastas descendientes de las rubias gallegas, no de las portuguesas, y, y bueno, poco más, poco más, este señor tenía mucha amistad con don Pancho el Rey, por la cuestión de que eran ganaderos, eran bueyeros, eran aficionados a los perros, de presa básicamente, y yo sé que era muy amigo de Pancho el Rey, que Pancho el Rey era mucho mayor que él, pues porque, porque lo hablamos, y lo apreciaban mucho. Yo no he encontrado una sola persona de las que he tratado que conociera a Pancho Rey, que hablara nunca algo negativo de Pancho Rey. Era un caballero. Y don Polo Acosta era un caballero. Y de palabra. Como decía Polo Acosta de Pancho Rey, dice un hombre de palabra donde quiera que los haya. Pues don Polo Acosta también. Yo pienso que Silverio Mesa no era ese tipo de persona ya tocaremos a, a Silverio Mesa porque vamos a hacer un especial para analizar hablaremos de cómo conocí a Manuel Martín Betancur, autor de este libro que va a ser larguito, pero me es, muy, es muy interesante que quede constancia de la realidad, no de la mentira y llegaremos a los perros de Silverio Mesa. ¿Y cómo conoció Manuel Martín Betencourt? A don Silverio Mesa. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Pongan un perro de presa canario en sus vidas que no les va a pesar. Hoy nos ha visitado un señor holandés que vive por Asia, por allá, y un hermano también que nos compró una perra de presa hace muchos años. Después cuando se le murió, vino de vacaciones a Holanda, se desplazó a Tenerife, se llevó otra cachorra y, y hoy nos decía el hermano son personas de 50 años y nos decía el hermano que era una maravilla pero es que este señor viendo la calidad de las perras de su hermano que se llevó para allá eh, pues nos compró un macho y me ha dicho así como hace en, norte, en muy americano ¿no? Dice el number one o sea que estaba muy contento, el perro es precioso y el hombre está muy contento. Pues nada, pongan un perro de presa en sus vidas y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.